con respecto a esta, este posible paro que en la próxima semana se podría llevar a cabo de no llegar a acuerdo los médicos especialistas con ...los dueños de las aseguradoras de la República Dominicana. Pero antes de entrar en eh, dar la bienvenida a nuestro querido doctor Polanco Liranzo, ...pues yo quiero recordarle que en Auto Franklin, que es donde está el vehículo... ...el que se necesita, el que usted necesita el que se ajusta a su medida y necesidad... ...está aquí en Auto Franklin de la carretera San Francisco-Nago, entrada a la subarra. En Auto Franklin debe encontrar financiamiento disponible siempre. Auto Franklin, mayor variedad al mejor precio. Saludamos y le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, el doctor José Polanco Liranzo. Doctor, bienvenido a Contacto diario Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Buenos días a todos ustedes, a ese, ese prestigioso espacio que día tras día se distiende a través del país y, por qué no, del mundo, a través de las redes sociales. Eh, agradecerte a ti la oportunidad que me brinda de yo poder dirigirme a la, a la ciudadanía, especialmente a la región nordeste, eh, para eh, exponer mi punto de vista sobre la situación eh, que se está presentando en el país ahora mismo con los médicos. Así que eh, paso allá para que usted me haga las preguntas que usted crea pertinentes. Adelante. Gracias, gracias doctor. Doctor, quisiéramos oír su opinión con respecto a esta información eh, que se escribió a la prensa en el día de ayer, donde... Eh, ¿Podría existir la posibilidad de que en la próxima semana los médicos o las sociedades especializadas, sociedades especializadas. Eh, eh, de los médicos pues, pudiera pudieran eh, suspender las consultas para exigirle a las aseguradoras un mejor trato con respecto al monto que pagan por consulta los seguros médicos? ¿Su opinión doctor con respecto a este posible paro de consulta Mira, eh, Víctor... Eh. Romero y los amigos oyentes de tu este espacio si analizamos la situación de las ARS es un problema que viene arrastrando desde hace muchos años y que nosotros los médicos nosotros los médicos somos los culpables. especialmente la dirigencia que han dirigido las distintas sociedades como el caso de la dirigencia de de de, de, de tetricia, que nunca ha hecho nada amaga y amaga y al final no hace nada Solamente se mueven cuando vienen las elecciones. Entonces nosotros los médicos, los ginecólogos, ginecólogos tetra estamos automáticamente desamparados. No tenemos quien nos respalde porque esa, la vigencia de, la sociedad, de esa sociedad, año tras año, viven hablando, pero al final no hacen nada. Lo que te hace hace es un congreso, eh, algunas actividades, pero el punto importante que deben asumir era la defensa del médico, la de defensa del ginecólogo de ginecólogos tetra, y sin embargo no, no no se empoderan de la situación. Ojalá en estos momentos que se está hablando de que las sociedades que han unificado, se han se pueda hacer algo. No es posible que un médico obstetra, y hablo en el caso nuestro, se le esté pagando de que 9 mil pesos por una cesárea No es posible que a un, que a un médico ginecólogo le tiene que gastar eh, guantes desechables, eh, espectro desechable, papel, una serie de cosas, le está pagando de 500 pesos. Oye, bien, cuando todo se ha disparado, cuando ya en el ayer eh, tú comprabas material mucho más barato, hoy ya eh, están, por, como dicen, por la nube. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este sector, especialmente el sector de ginecología y eh, ha sido golpeado sistemáticamente y no tenemos quien nos respalde a nosotros, no tenemos una dirigencia gremial, una dirigencia en la sociedad que se paren, eh, como dice el Largo Popular, en dos partes, y le diga a, a la SARS que debe obligatoriamente aumentar la cobertura en cuanto al pago de la consulta. De los, ¿Tú crees que es posible que a ti te paguen 760 pesos por, por un internamiento? Por un internamiento. Cuando muchas veces tú tienes que venir a la clínica a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana, a, a ver un paciente y que al final lo que te pagan son 760 pesos. Doctor, tengo ¿Cómo es posible eso? No, no y, Entonces, y, y no ahí. solamente quiero hablar de la, de la área nuestra, sino de las demás área. Exactamente. Este es el caso de pediatría. Y las clínicas? Cuando viene un pediatra en la madrugada a recibir un niño o a atender un niño, lo que le pagan son 760 pesos por internamiento. Entonces, eso no es posible. Pero para que eso se pueda resolver, se necesita un empoderamiento de todos los médicos dominicanos que elaboramos, que trabajamos con las ARS. Pues de lo contrario, no se va a lograr nada. Y yo llamo, por ejemplo, a los colegas nuestros de Ginecología Petricia para que nos empoderemos la situación y demos un paso adelante. No es posible que a ti te estén pagando 500 pesos por una consulta. Mira, te pongo un ejemplo. A ti te llaman a las 2 de la mañana, te llega una paciente embarazada, hipertensa, diabética, con todo lo de la ley, y tú tienes que operarla o ingresarla, y por la cesárea te dan. 9 mil pesos, por una estereotomía te pagan 11 mil 12 mil pesos, entonces no es posible tampoco que por ejemplo hay otras especialidades porque hacer cualquier cualquier cosita le pagan mucho más que a nosotros pero nosotros, nosotros insisto, somos los culpables de eso que no nos hemos empoderado y hemos llamado a la dirigencia de la sociedad a que eh, se empodere la situación y le diga basta ya que nosotros no podemos seguir trabajando. Recuerda que nosotros somos los únicos médicos que la, que trabajamos con dos vidas. Oye, esto, ¿eh? Con dos vidas. Con la paciente y con el bebé. Y si tú dejaste que el niño se te obite, en ese vientre de la madre, tú ¿sabes que tú vas a ser desacreditado? entonces, lo Los mismos pasan con los pediatras. Los mismos pasa con los cirujanos. Los mismos pasa con, con otras especialidades, de, de los cardiólogos, etcétera, etcétera. Es decir, todas las especialidades estamos eh, como se dice abrumados estamos lo que llaman un quachocard un marasmo ante esta situación que está viviendo en el país ¿no? mira Blanco y decir que la ley de seguridad social eh, y la, que, la cual creó las AREs y creó todo este sistema que estamos estamos viendo tiene más de 15, casi 15 años y tiene los mismos honorarios médicos de esa, de esa de, de, ese, de ese tiempo o sea que para nosotros la inflación, la, todo lo que ha pasado en 15 años no, a nosotros no nos afecta porque somos extraterrestres, o sea que a nosotros no nos afecta nada de toda de inflación y el mismo precio, y, y, y por un servicio de mejor calidad entonces, que hay que dar servicio de mejor calidad, por un no es que nosotros los médicos estamos pidiendo y déjame que, decirte serio. que nos hagan ricos, sino que nos paguen nuestro trabajo. Y perdón que te interrumpo, si tú ahí cometiste un error... Tú eres demandado. Exactamente. Y las sociedades a ti no te respaldan. D tú tienes que pagar eh, un dinero para, para un abogado, pagar en la clínica para la, para, para la defensoría civil. No, y, un, eh, un, un, y hacer un seguro, cosas, un una seguro de responsabilidad no Un seguro de responsabilidad civil puede estar, puede estar hasta por encima de 500 mil pesos al año. Sí. Así mismo. Doctor, eh, usted como, como médico especialista, como gremialista 24-7, defensor de su clase médica, tengo entendido que hace más de 10 años que esto fue revisado. Mi pregunta es, ¿por qué ustedes como médico especialista y en el caso suyo como como, como, como grimalista, ¿verdad?, que se identifica con su clase, no han podido eh, presionar a los que día tras día son más ricos, a los dueños de, de, de, del negocio, que son los empresarios, el dueño del negocio de la medicina en este país. ¿Cómo es posible que todavía ustedes como profesionales, como responsables, ¿verdad?, que se pasan 8, 10, 12 años y la vida entera estudiando para, para dar un mejor servicio y llevar salud, no han podido eh, de hacer que las, los empresarios cedan ante esta petición ¿Cree usted que llegó el momento? creo que, y te decía ahorita que la, la culpabilidad, yo no me quiero excluir porque también quizá yo sea parte de la responsabilidad pero para eso se necesita una gerencia que tú tengas arriba los eh, presidentes de las sociedades eh, empoderados de la situación no amagar y no dar o sea, no solamente salir para... A, a, a, cuando hay elecciones, eh, para que voten, eh, no solamente para cobrar la cuota. Eh, unirse Entonces, por tanto, porque mira, lo que se está te sucediendo pida. ahora parece hacer que se ve una pequeña luz al final del túnel, porque se han unificado todas las, las sociedades al lado del Colegio Médico Dominicano, pero eso no basta. Si nosotros los médicos no, no, cre, no, no creamos conciencia de lo que está ocurriendo pero no solamente eso, también hay que irse a las universidades para hablar con los estudiantes de medicina ¿m? y explicarles lo que está ocurriendo. Hay que hablar con las enfermeras, hay que hablar con los bianalistas, hay que hablar con los odontólogos, hay que hablar con todo el personal de salud para que no nos vean a nosotros como que somos eh, el feo de, de la película y y al pueblo, que y al pueblo, algo al justo pueblo. para nosotros. Y las clínicas... Las clínicas privadas es que eh, también tienen que empoderarse de la situación porque si nosotros eh, no, tra no, no realizamos un buen trabajo, pues las clínicas tienen problemas. Pero imagínate tú, ¿cómo es posible que a ti estén pagando por una consulta de 500 pesos? Y, y por un día cama. Y por un día cama, 760 pesos, 740 o sea, pesos. Eso se va en el, en el kit que, uno, que nosotros compramos allá. De, exactamente, la, la, la en este caso de los gastroenterólogos que tienen que fajarse. Do, entonces, do, para eh, clarificarte, transparentar la respuesta debo decirte Víctor y compañero, de que de, te decía que se ve al final el túnel una pequeña luz, que ojalá se pueda encender completo eh, el túnel, para que eh, comencemos ya a despertar Llamamos a los médicos jóvenes, ginecólogos tetras, llamamos a los cirujanos, los cardiólogos, los dermatólogos, a todo el sentido general, de que esto no es una lucha solamente de, de un grupo, esto es una lucha de todos los médicos especialistas y los que están por venir. Porque los residentes que están haciendo especialidad, el futuro de ellos es incierto. Claro. Porque encima de esto, cuando terminan ellos, tienen que ir a una clínica y pagar un millón, medio millón de pesos y luchar, luchar para que las ARS lo puedan afiliar. Oye esto, ¿eh? Eso no eso es imposible. Entonces, eso no es posible. Entonces, esto hay que, hay que transparentarlo. ¿no? No o sea, la misma ley, la misma ley, si tú tienes tu, tu S4, tú tienes toda tu, todo tu, tu, tu graduación universitaria, los ARS no tienen derecho a impedirte tener un código de ARS. Pero pues, sin embargo, hay que lagrimar. Hay que estar gritándole a una ARS para que te dé un código... ¿Y este pa'? ¿en, en, ¿En dónde estamos? ¿Dónde está el colegio médico? Bueno, lo que te estoy diciendo ya que en las sociedades, porque inmediatamente tú te gradúas de una especialidad, tú pasas a una sociedad. Claro. ¿Verdad? Te la sociedad especializada. ¿Pero qué ha sucedido con la sociedad especializada? Que la gran mayoría han querido negociar por detrás. Claro. Eh, los urologos negociaron, creo. Sí. Los, los negociaron algunas cosas. Sí. Los, los, los a por igual. Porque hubo, hubo, Pero hubo, hubo. si no nos unimos todos, si no nos unimos todos, eh, va, va de nuevo a fracasar la situación. Así por eso es. yo llamo a todos los médicos de San Francisco de Macorís y por qué no del país a que unamos esfuerzos, a que empoderemos la situación para ver qué va a salir de esta situación. Porque día tras día, señores. Las cosas cada día están subiendo, subiendo, subiendo. El papel que tú comprabas por 1.200 pesos, ahora te está costando 2.000 pesos. Los guantes te están costando súper 4. Los oye, de eso no puedes usar ningún material que no sea de desechable. Eso 500 pesos, a ti te quedan 150 pesos. Bueno, o sea, ya tú no, no puedes usar ningún material que no sea desechable porque el paciente mismo te dice, todo. doctor, yo quiero una bata desechable. Doctor, ah, yo ah. quiero que esto sea desechable. Doctor, cambia el papel. Oye, oye, Polanco, agrégale un, un, un gorro y una mascarilla. Exactamente. Doctor. Entonces, así no se puede. Adelante, Víctor. Que, doctor, de verdad que nosotros queremos agradecerle que usted nos haya Que se haya, siente aquí en el campo amarillo Hace cierto tiempo. Eh, eh, en cualquier momento, doctor, que nos no dé el privilegio de sentarlo aquí. Mire, ese sillón que está ahí amarillo eh, es suyo para que podamos nosotros seguir hablando de estos temas sumamente ah, importantes. Blanco, algo que Por, no iba ya antes que Víctor te, te culmine. Y es la famosa y que ha dado unos resultados increíbles en la clase pobre, que es la unidad de modinamia del Centro Materno-Infantil del Nordeste. ¿Me fuiste? Mira, eh, la unidad de modinamia del Materno-Infantil... Que es la primera, es, ¿eh? La, es la primera y la mejor de que la ley. Es la primera, primera para, que, para que no se... Para si que... buscamos las estadísticas de, de, de, de fracaso, son muy mínimas. Son muy mínimas y ahora que hemos inyectado nuevos nuevos especialistas está el caso del doctor Camilo Excelente. que es un tremendo extraordinario profesional en el área de hemodinamia le ha dado un martí más, más fuerte a esta unidad pero otra cosa importante nosotros no teníamos a los pacientes subsidiados de Senasa y gracias al señor logramos esos objetivos y está dando bastante fruto y seguimos avanzando para bienestar de quién, de nuestro paciente de nuestra clientela ...que es lo que él el Mateo Infantil se caracteriza por su humanización... La, ...y, y, de y por dar un servicio de calidad y calidez a todos nuestros pacientes... ...que nos visitan a diario de la región... ...nosotros somos un centro de referencia ya... ...ahora mismo en San Francisco de Macorís... ...por la ubicación y por el trato humanizado que le estamos dando a nuestros pacientes, a nuestros clientes que nos visitan a diario aquí en San Francisco de Macorís. Y decirle a esos, a esos pacientes que tienen el carnet del, del, del gobierno, como ellos le dicen, el carnet del hospital, y necesitan hacerse un cateterismo cardíaco, no, un marca paso, una marca paso, no tienen que ir para ningún otro, si usted va al materno infantil con su carnet del, del gobierno su carnet del, del Estado, su carnet del de, de Servicio de Senasa eh, subsidiado, y usted no va a tener ningún tipo de problema. El único problema que usted va a tener es que es desplazarse hacia allá. Después que usted llegó, usted su problema se resuelve. Y es un, estamos hablando de un cateterismo, estamos hablando de salvarle la vida, estamos hablando de evitarle un infarto, estamos hablando de evitarle la muerte. Doctor, por eso es y, que escúchame, lo... Víctor, finalmente, y algo que nosotros tenemos como van aquí, ningún paciente que llegue a matar un infarto por emergencia... Se mm. le puede regatear el servicio. Se le llega nosotros a hemos dado eh, estrictas órdenes a que todo paciente que llegue por emergencia, tenemos por ejemplo un servicio de médico especialista, en el caso de emergenciólogo, da 24 horas del día. Tenemos servicio de laboratorio, da 24 horas del día. Es decir, que si usted trabaja en el banco, quiere hacerse un análisis a las 7 de la mañana, usted puede venir a materno, porque hay un servicio para eso. ¿Es por pues eso? el caso del COVID, nosotros hemos también a eh, esos pacientes a una casa que tenemos al lado para que no tengan que ni niquiera a la clínica y se le da el servicio inmediatamente su su autorización sí. se le se le, se se le ha hace todo allí, se ha y personalizado no hay ningún tipo de el problema. servicio y no... dame si algo más Víctor, y escúchame que me tome tres no, no, no, no, segundos no no no no hay problema Te en los próximos días en los próximos días estaremos inaugurando cinco quirófanos Vamos a tener la unidad de pediatría más moderna de la región. Oye bien, más moderna de la región. Con pediatrólogos Para que la doctora Almanza, la doctora Lina Tejada, para que la doctora Morillo y los demás compañeros pediatras que tienen sus especialidades no tengan ningún tipo de problema y que nuestros niños que puedan venir de la calle, enviados acá ya tendrán su área de aislamiento para recibirlo. Tenemos ventiladores pediátricos. Y ahora mismo acabamos de, de, de comprar tres ventiladores más para que... Eh, tenemos un UCI nuevo, ¿eh? Tenemos un segundo UCI con tres camas, con sus ventiladores, su, su, todo lo, lo que conlleva para dar un servicio de calidad y calidez a nuestro paciente, a nuestra gente que nos visita y que nuestro personal se sienta seguro y le quiero aprovechar esta oportunidad, que ya nos pasó, felicitar a todas las mujeres de nuestro centro y del país y de San Francisco Macorís por su Día Internacional. Que sigan desarrollándose, que sigan empoderándose, que el poder es de ella, al igual que los hombres. Necesitamos que haya equidad entre hombres y mujeres. Este programa es suyo, doctor. Muchas gracias, gracias muchas gracias por reiterarle que ya nos gustaría pues, tenerlo de manera presencial aquí en el programa Oye, para como, seguir. Como Abinader, tocando, con, tocando. como Abinader no da, no da discurso, ya Para tocar Ahí. esos temas, doctor, gracias verdad, okay. por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias. muchas gracias. gracias. Buenos días. Ok, el doctor José Polanco Liranzo, presidente del Consejo director, Directivo del Centro, del centro Materno Matern Infantil, infantil, infantil el, el, corazón, centro, el corazón del primer, materno. Primer centro humanizado de toda esta región. Y es por eso por lo que acaba de expresar el doctor Polanco y César Romero que tiene este, que este es el eslogan, por un eslogan que no es por ser eslogan solamente, sino porque esa es la práctica en el materno infantil del Nordeste. Vamos a la pausa y al regreso venimos con los comentarios de César Romero y que les habla como siempre. Tratar de hacer con la mayor objetividad posible. A la pausa, ya regresamos.